1.139 millones de kilómetros cuadrados tiene Colombia. Desde el Amazonas hasta el archipiélago de San Andrés. Una fusión de diversidad cultural. Millones de personas, múltiples razas, una sola sangre. Hoy celebramos nuestra mayor riqueza. 12 de octubre, Día de la Raza, Ministerio de Defensa Nacional.